¿Cómo estás? Soy Hugo Lescano, coach profesional acreditado y credencializado ante la ICF, que es la International Coach Federation. El video de hoy es... quiero compartirles cómo es que yo llegué al coaching y por qué para mí es tan importante el coaching. Desde lo personal, lo voy a hablar hoy, no voy a hablar desde lo profesional, sino como persona. Yo, Hugo Lescano, persona, que me voy a mi coach, me acerco a mi coach con un tema, un problema, una dificultad o algo que quiero lograr, ¿Y por qué para mí es importante? Primero te voy a explicar cómo llegó al coaching. Yo tenía como cualquier otra persona, como vos, como cualquiera de nosotros, montones de preguntas sobre situaciones que me estaban pasando, situaciones que no entendía, que no le encontré una explicación, que no, estaban, no estaba logrando lo que yo quería lograr, desde lo personal digo, ¿no? Eh, me Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo que no lo estoy pudiendo lograr? Entonces yo llego al coaching con muchísimas preguntas, sinceramente. Y a mí el coaching me sirvió para qué. Para poder identificar, para poder ponerle nombre. Cuando yo le pongo nombre, y esto tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi experiencia, con mi forma de ser, cuando yo le pongo nombre a las cosas, me resulta más sencillo eh, una vez que tengo el nombre, una vez que tengo como la forma, la definición de lo que estoy pensando, sintiendo o haciendo, eh, el poder ver si esto me está sirviendo o no me está sirviendo para lo que yo quiero conseguir, para lo que yo quiero lograr. Así que a mí el coaching me dio estas dos cosas y después al último descubro la tercera. La primera es ponerle un nombre. La segunda es saber, digamos, eh, darme cuenta si es posible que esto que yo acabo de descubrir me sirve o no me sirve. Porque yo muchas veces hacía sin darme cuenta que lo que estaba repitiendo no me estaba sirviendo. Y la tercera cosa que me doy cuenta y que me sirvió y que para mí fue como un antes y un después, es que una vez que yo me doy cuenta de algo, además lo defino, veo si lo quiero o no quiero repetir, es hacerlo. Esta es fundamental para mí, de mi forma de, de ver las cosas y de hacer, de actuar, de, de cómo soy yo, el poder hacer desde el conocimiento y la elección, para mí es fundamental. Entonces a mí el coaching me dio esa posibilidad. Posibilidad de distinguir, elegir y después hacer en base a esa elección, esa distinción. Yo por eso los invito y a cada persona que conozco los, las invito a que tengan su primera experiencia con coaching. A mí me sirvió muchísimo. De hecho, al día de hoy yo todavía... Como cualquier otra persona tengo cosas por resolver. Con lo cual voy y me coacheo. Voy a mi coach y le digo, mira, tengo este tema. Sinceramente le estoy encontrando a la vuelta. Quiero coachearlo. Y, indefectiblemente, logro una nueva mirada. Logro el empezar a ver qué hago con esa nueva mirada. Y también logro lo que nosotros llamamos diseño de acciones. Digamos, técnicamente es un diseño de acciones. perdón Pero es... ¿Cómo lo hago? El diseño de acciones en la vida, en, fuera de la jerga coachística, es ¿cómo hago esto? A mí me dio esa poesía es saber ¿cómo hago esto que me acabo de dar cuenta que sí me va a servir para lograr lo que yo quiero? Para mí esto es el coaching y por eso es tan importante. Si estás interesado en tener sesiones de coaching, puedes contactarme por Facebook o WhatsApp.